Hola, ¿qué tal? Bueno, como os comentaba, ya estoy aquí en obra. Eh, vamos a empezar a colocar... Bueno, la verdad es que ya llevan toda la mañana preparando la cubierta. Han estado... Espera, vamos a pasarlo aquí para que podáis ver. Han estado preparando la superficie, están barriendo, todo eso tiene que estar totalmente limpio, libre de polvo. Aquí, como veis, tenemos la lámina. Esta lámina que veis aquí dobladita tiene 100 metros cuadrados. Porque vamos a cubrir toda esta terraza que estáis viendo. 10 por 10. 10 por 10 metros. 100 metros cuadrados vamos a tener de de cubierta y vamos a hacerlo todo con pero... esta única pieza de, de pdm que no va a tener juntas y nada va a tener sí, va a tener una, una bueno, junta va a tener porque alguna junta aquí bueno luego lo veis en el vídeo si ahora, ahora nos lo va contando joaquín que es igual el... tiene que cortar ahí por, porque está un poco alto y vale no. pero bueno igual... algo habrá que hacer pero en principio la idea es hacerlo con el mínimo todo, número de juntas posible junta. aquí se pone un refuerzo para el sumidero hay dos sumideros aquí es donde van los sumideros tenemos dos sumideros porque, bueno, deberían haber más, pero en este caso, por circunstancias que ya os conté en otro momento, pues solo podemos tener dos. Además, está muy cerca la junta, no, con lo que nos hace una pendiente un, muy grande. Vamos rebosadero, sí. que estamos, están preparándolo allí, ¿no? Sí, esto es por condicionantes del código técnico. Al tener solo estos dos sumideros, hace falta tener un rebosadero a 10 centímetros de, de la lámina. ¿Vale? pero el comentaros, pues bueno, el, el soporte lo ha hecho una persona de hormigón celular, y luego han echado una capa de mortero, parece, ¿no? De, de sí, centímetros. tenemos 5 tenemos, eh, centímetros, centímetros de mortero. Si, si te eh, lo hace un albañil, pues te lo deja más fino. Lo ideal es que esté más, más fino. De todas maneras, vamos a poner, siempre recomendable poner un hujo textil en la parte bajo de la, de la lámina. La lámina va totalmente suelta, ¿no? Suelta eh, Joaquín, y pegada y suelta. perimetral. Y pegada en el perímetro. 20-25 vale, centímetros perfecto. en el perímetro y, todo, y subirá la lámina. Y luego, como... Aquí haremos un fuelle. ¿Veis? Como, como tenemos aquí todo este corcho, todo este corcho lo vamos a quemar. ¿Por qué? Pues porque esta fachada precisamente es una fachada que por delante va a ser muy lisa y si no lo quedamos tenemos el riesgo de que, aunque es un corcho, pero que el, toda la molla que tenemos aquí de pendientes y todo eso pues nos acabe empujando el perímetro y nos acabe agrietando y nos haga una, una junta eh, horizontal, que es lo que no Luego queremos. Nos, ¿Nos enseñas, nos enseñas vamos los materiales a la, primero? la lámina aquí. ¿La lámina? A ver, la, la, la mina se, lo, va, va, se va, va, va totalmente a doblar aderida, aquí, y va aquí y luego, y luego aquí, aquí va una piedra exacto, coronación, una piedra de coronación una para cosa, evitar eh, la junta por arriba. Dije, es Mira, a ver cómo va a desplegar toda la lámina. Es un pedazo de lámina, ¿eh? Vaya tela. Bueno, mientras la despliega que nos cuente... Que nos cuente Joaquín también más cosas. Bueno, Joaquín es de, de la empresa Socir, que es la empresa que va a colocar el EPDM Con un poquito de mortero. Se ha hecho una roza, siempre recomendable hacer una roza. Según el código técnico hay que poner la lámina más de 5 centímetros en el interior de, de, de, de lo que es la pared. Vale. Entonces aquí hay un canuto de 4 más el mortero, pues estamos en más de 5. Con un poquito de mortero aquí. Sí, para que no, para que no la pinche. Sí, aquí puede haber blando. un punto singular que es complicado. Cuando hacéis una rota, entonces yo siempre recomiendo. Ve mojadito ahí, Joan, si es que si es que es un artista este bueno, hombre. Es, mojar, claro. es que es un artista. <risa> y, y luego. Fecha, así. Mira, fecha, no, no, fecha. Bueno, ahora nos contará Joaquín también un poquito con todas las herramientas, todos los materiales que tenemos claro, por aquí. Un de y, Mira lo que está. Solo sí, bueno, aquí está, me está escucho, metiendo el no mortero. Un poquito de mortero tapar la junta y con pendiente hacia la terraza exacto. para que si llueve toda el agua que escurra por aquí litros con aire se en nos esta vaya pared nunca entre agua en ese punto exacto perfecto ahora mirad aquí está aquí está colocando aquí lo que va incluye... a ser la junta eh, de refuerzo en la, en la dilatación central de la pendiente Entonces, Los pendientes van hacia los dos lados va totalmente adherida bueno, adherida, vamos a ver, va a ir adherida en los, bordes, en los bordes, ¿no? En este canto de aquí, en este canto de aquí, sí, en la parte central va la parte suelta. central va suelta. Entonces así tenemos un poquito más de elasticidad de la lámina. Y luego también es bueno poner esto porque muchas veces eh, los cantos no, de, la, de la... Aquí está bien acabado, pero que a veces te dejan los cantos de, de la junta de latación que pueden romper lo que es la lámina. No, Nosotros... no, sé si, no sé si se está oyendo bien lo que dice Joaquín, porque me voy con los auriculares... No sé si se oye bien el micrófono. Entiendo que sí. Si, si no se leo ya, a Joaquín, me lo decís por aquí. Luego, aquí, punto singular, esto va todo en una pieza y tenemos cuatro, seis esquinas abiertas. Seis, no, cuatro, cuatro, ocho, diez. En aquellos, esquinas. en esta, ¿no? La que habéis... Las esquinas abiertas. Estas. Aquí, no, esta, esta. Esta, vale. Estas están ah, vale. cerradas y se hace un pliegue y no se corta. Ajá, y esta y sí, esta, si esta se se tiene un, un detalle y, especial. Y luego se pone un flashing que vamos a, a ir allí. Vale. aquí como veis también lo ha solapado encima del, de lo que es el refuerzo de los, de los sumideros, ¿vale? Porque, oye, al final el sumidero es el punto singular más importante y hay que tener especial cuidado con ello, ¿vale? Aquí tenemos todo el refuerzo. Oye, mientras que está desplegando todo esto, ¿nos cuentas, Joaquín, nos cuentas este los, es el, los es... materiales que se utilizan? Esto es el problema que hay en España, es que se, se compra EPDM y esto es un sistema de improvisación no es no es solo la no es solo la lámina es un sistema completo es un que sistema tiene que completo que lleva su flashing Uf, aquí no hay que hacer ninguna junta pero ¿notas qué es el flashing? porque nos hablas de flashing pero el flashing es esto hay flashing de 15, de 22... Y de 30. Ajá. ¿Para qué nos sirve el flashing? Pues para hacer las esquinas estas que vamos a. Para los puntos singulares, los que puntos es singulares, una... los para hacer el esto, el por ejemplo. El flashing de 15 se utiliza para hacer los sumideros y el flashing de 22 y de 30 para hacer las esquinas. Vale, ¿Y qué es? ¿Un material más elástico es, es o un Es un material se semi-urbanizado, está, diríamos, precocinado, diríamos, uh -huh. que falta el sol, lo cocina del todo sí. con el tiempo y se hace duro como el EPDM. Vale. Con, conforme pasan los años. Y es como un chicle que se adapta a cualquier forma. Que vale. luego ya lo veréis lo mejor. ¿Y como, cómo se queda herido al, al EPM? ¿Se vulcaniza o cómo? con una como... imprimación vulcanizadora, que es esta. Ajá. Aquí tenéis el, el bote. Que, y hay que gastar el bote de la, de la fábrica. Vale. vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, más cosas. Y luego lo bueno que tiene este sistema es que no hace falta ninguna maquinaria. Pues una. Tijeras, y tener buena mano, imagino que habrá que saber hacer las cosas. Rodillo, ah, mira, importante sí, el rodillo, y, yo y, sé que... Y un aplicador homologado... Que... Que ¿Esto es el rodillo? ¿Para qué nos sirve el rodillo? Cuéntanoslo. Entonces para cuando pones el flashing, pues tienes que eh, apretar, diríamos, eh, para que quede bien vulcanizado. Vale, luego lo vemos. vale luego vemos. De momento, mira, como todavía falta un poquito para que vayan a colocar el resto de la lámina, vamos a cortar y luego hacemos otro tocito vale, cuando ya... Voy a tener que ir, ya os dejo vale. con Enrique. Pues, pues aquí estamos, Joaquín y yo. Bueno, y todo el resto que estamos aquí arriba viendo cómo se hace esto. Que está pegando un sol de justicia que nos vamos a poner morenitos, hoy. Joaquín. Sí, sí. Imagino que estáis acostumbrados. Nada, que luego os sigo contando cosas. Venga, hasta luego. A ver. Mm -mm. Ah, si yo tengo que pintor que tengo que por la fonteta y aportármelo para acá su hueca.